¿El hombre está solo en el Universo? ¿Es el único ser inteligente que lo habita? ¿Es el único capaz de viajar a otros mundos? ¿O acaso, por simple ley de probabilidades, en los cientos de millones de cuerpos celestes que pueblan el infinito, existen otras formas de vida inteligente? Por el momento, no se puede probar que exista inteligencia extraterrestre. Pero de igual manera, tampoco podríamos demostrar que la evolución nos llevó a ser los únicos seres dueños de inteligencia en el universo por eso la única posibilidad que tiene el ser humano es hacer buen uso de razón e investigar con espíritu abierto y sin prejuicios todo aquello que hay de raro e inexplicable en la historia de la humanidad como por ejemplo el caso sucedido en white Mounts, estados unidos estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El insólito caso de Betty y Barney Hill. Todo comenzó aquella noche del 19 de septiembre de 1961, cuando Barney Hill y su esposa Betty atravesaban en su auto la zona conocida como White Mounts. La pareja regresaba de unas vacaciones y regresaban a Mount New Hampshire, donde vivían. La pareja se encontraba de muy buen humor y nada parecía preocuparles, cuando de pronto Betty vio algo extraño en el cielo. Era un pequeño punto luminoso en la oscuridad de la noche que comenzó a moverse con rapidez. Pero Barney no dio mayor importancia a lo que estaba viendo su esposa. Sin embargo, Betty insistía en que aquello alcanzaba velocidad y se dirigía hacia ellos. Barney solo le pedía que se calmara, pero ella no era la única que había perdido la calma. Una perrita que los acompañaba comenzó a estresarse también por algo de lo que no estaban seguros. Barney era un hombre calmado y resultaba muy difícil que algo le hiciera perder el control. Sin embargo, haciendo caso a su mujer, detuvo el auto y salió de él. Al hacerlo vio el punto luminoso acercándose a ellos, por lo que decidió regresar al carro y ponerlo en marcha nuevamente. Un extraño temor que no había sentido antes se apoderaba de él. Así que aceleró al máximo y emprendieron una loca carrera. Pero la extraña luz aumentó su velocidad también, persiguiendo el automóvil muy de cerca. Betty se encontraba tan alterada que estaba al borde de una crisis nerviosa y el carro no podía ir más deprisa. Así que Barney se detuvo y decidió enfrentar a aquello. El objeto Emanaba una luz blanca que lo cegaba y comenzó a posarse a un costado de la carretera, muy cerca del auto. En ese momento, Barney Hill sintió un impulso irresistible de dirigirse hacia la luz y comenzó a caminar hacia ella, pese a los gritos desesperados de su esposa. Pero así como se fue, volvió al carro. Se puso en marcha encontrándose a 50 millas de Concord y de pronto sucedió algo raro. Frente a ellos encontraron otro letrero que decía que estaban a tan solo 18 millas de Concord, algo que no se pudieron explicar. Barney sabía que no podía haber recorrido 32 millas en tan solo un par de minutos. Además notaron otra cosa extraña. Sus relojes habían detenido en la hora de las 10.37 de la noche y en la radio anunciaban que eran las 12.42 minutos. Ambos quedaron estupefactos no recordaban lo que había ocurrido en un lapso de tiempo. Durante los siguientes días se dieron cuenta de cosas extrañas. Sus ropas tenían una viscosidad, los zapatos de Barney estaban rotos como si hubieran sido arrastrados. Y lo peor sucedió un mes después, cuando Barney se dio cuenta que le habían aparecido una serie de verrugas en el bajo vientre que formaban un círculo perfecto. Así que el matrimonio decidió contar su experiencia a sus conocidos, pero nadie les creyó y buscando ayuda dieron con un psiquiatra de mucha experiencia, el Dr. Simon. Cuando Barney Hill se encontraba al borde de la locura, Simon empleó con él un sistema de hipnosis. Afortunadamente todo lo dicho por Barney y su esposa al estar hipnotizados fue grabado por el Dr. Simon. Y es así que regresaron al momento en que se bajaron del auto y describieron. El objeto era circular, iluminado por una especie de reflector. Un humanoide de aspecto muy raro y de baja estatura me miraba fijamente. Junto a él aparecieron otros. Uno de ellos, el que parecía al jefe, sin que moviera los labios me decía, no tengas miedo, pero yo no podía controlar mi temor. Su mirada me llenaba de terror y penetraba en mi cerebro. El humanoide me decía, no se mueva, no le haremos daño. Pero yo me aterroricé y salí corriendo hacia el auto. Betty me miró alarmadísima, entonces eché a andar el auto y salimos huyendo. De pronto del auto salió un ruido y en ese momento vi sobre la carretera a los mismos humanoides. Solo que ahora despedían luz me obligaron a frenar y luego a bajar del auto Betty Hill igualmente fue hipnotizada y mencionó una vista diferente de lo ocurrido Sentí que unos hombres brillantes me sacaban del auto delante de mí llevaban a Barney cargándolo entre dos de ellos subí a bordo de aquel aparato y vi que metían a Barney a una especie de cuarto grité desesperada y ellos me explicaron que solo podían ocuparse de nosotros, uno por uno. Me quitaron después la ropa, me frotaron la piel del brazo y me cortaron un pedazo de ella, que guardaron en una especie de cajita. Me acostaron sobre una mesa, me miraron los ojos con una luz al igual que la garganta, los dientes y las orejas. Después uno de ellos clavó una aguja como de 10 o 12 centímetros en mi ombligo, pero no me hicieron daño. Esa fue la parte final de la examinación. Betty, al igual que su esposo, volvió a recuperar la memoria hasta el momento en que el auto se encontraba a 18 millas de Concord. Las grabaciones de lo que habían descrito en su trance hipnótico no les fue revelado hasta días después, quedando completamente sorprendidos. Solo Betty asociaba ese episodio con pesadillas que había comenzado a tener desde aquel día. El caso de Betty y Barney Hill fue conocido poco a poco entre los estudiosos del fenómeno ovni extraterrestre hasta convertirse en el primer caso de abducción y experimentación extraterrestre de la época moderna. Muchos han puesto en tela de juicio lo narrado por la pareja Hill, pero sus evidencias, y la forma en que poco a poco se le dio explicación al tiempo perdido que habían tenido en la carretera, hacen de este caso un considerado como real. Y a pesar de las diferentes opiniones, yo creo que en general, lo increíble es la verdad. Te invito a que no te pierdas el próximo video de esta serie de casos extraterrestres, porque aquí, en la Videoteca de lo Oculto, conocerás las historias más emblemáticas de este interesante tema. Mi nombre es Oxlack Castro y si te gustó el video, apóyame suscribiéndote a este canal, dándole like al video y dejándome tu comentario.